Pues bueno, en clase pasamos computación que se tiene por computación. Ok, ese es el escenario de la clase pasada. Queda la transformación de información. Claro. Sí, es un punto de vista muy general. ¿no? Ya, ¿no? digamos, si queremos. Programarla, pues entonces ya tiene que tener cierta estructura. ¿Y qué tipos recuerdan de computación? Electrónica, física y química. cuántica, cuántica La que tienen nuestras computadoras. Digital, eh, y bueno, también vimos la idea de la arquitectura de problemas que separa la, la memoria y el procesamiento. ¿no? Y, y muchos tipos de computación no convencional, eh, pues el procesamiento y la memoria no están separados. ¿no? Y vemos pues, en computación biológica es algo muy común porque no tienes así algo muy separado y que puedes programar. Bueno, sí se puede programar, ¿no? Porque, por ejemplo la, la computación con DNA, pues el mismo DNA, sus propiedades de autoesamblaje, son las que hacen la, la computación. ¿Y qué recuerdan de, de la diferencia entre espacios estacionarios y no estacionarios? Pues ¿no? el de espacio estacionario es cuando en durante el transcurso pues, del análisis, se están haciendo, hay cambios. Uh -huh. Y el otro es fijo. Sí. ¿Qué implicaciones tiene que un espacio esté cambiando en el tiempo? Es difícil encontrar el último. Pues no solo que es difícil, sino que está cambiando. Entonces, cuando tú crees que ya encontraste el último y el problema cambia, pues vuelvo a saber. Entonces, lo que vamos a ver hoy de complejidad es cómo eh, pues las interacciones de un sistema complejo pueden ser fuente de, de información que cambia eh, estos espacios no estacionarios. Entonces, si queremos resolver un problema no estacionario, pues tenemos que desarrollar soluciones que estén adaptando a, a, la escala, a, a las escalas a las que está cambiando el problema. quedaba con una duda de las pasadas? Entonces, eh, como hemos visto la semana pasada, la ciencia tradicional ha sido muy útil, pero lección no y no le de crítica. ¿Por eh, okay. qué? Porque siempre nuestro conocimiento va a ser finito o limitado. La ciencia tradicional desde Galileo con una plástica es reduccionista también una de sus presuposiciones es que el mundo es completamente previsible y esto lo ilustra de manera muy, muy gráfica el, el demonio de Laplace eh, Laplace dice, no bueno, imagines una inteligencia superior que tenga acceso a todas las posiciones y momentos de todas las partículas del universo entonces siguiendo las leyes de Newton va a poder eh, calcular todo, todo el pasado y todo el futuro. ¿Creen que eso sea partido? De... Bueno, ya hemos discutido un poco sobre esto. Vamos, de, el problema de que ese demonio tiene que ser parte del universo, entonces tiene que estarse prediciendo no, a sí mismo. No puede estar a ese lado y estar prediciendo al universo. Y, pero, digamos, sin siquiera irnos tan lejos en termodinámica, pues ya se se vio mediados desde, del desde siglo XX que hay fenómenos que se conocen como irreversibles esto quiere decir que eh, si yo llego a un estado, no sé de dónde viene, no tengo muchas posibilidades en termodinámica pues, los sistemas cerrados tienden a una energía máxima ¿no? entonces imaginas una cajita con un gas entonces eh, el gas va a tener un, un equilibrio energético eh, eh, cinética de las moléculas de temperatura entonces si yo empiezo con un gas que tiene digamos parte de las moléculas una mayor energía cinética, se, se, se, se mide con una mayor temperatura que otra pues entonces estas se van a empezar a mezclar para ver transferencia de, de energía hasta que alcancen un equilibrio y ese equilibrio sería el mismo si yo empiezo con estas calientes y estas frías o estas calientes y estas frías. Entonces, si yo termino con un equilibrio, no sé, imagínense, con un gas, con 50 grados, en un sistema cerrado, yo no sé si hace 10 minutos eh, todo el gas tenía 50 grados, o la mitad tenía 50 grados y la otra mitad tenía 48, o al revés, o 60 y 40, cosas así. ¿no? Solo sé que, eh, dónde estoy, pero tengo muchas posibilidades de verle a ver. Y bueno también hacia el futuro hay muchas limitaciones y ahorita vamos a ver los eh, de las más eh, relevantes eh, que, que limitan la pre previsibilidad del mundo hacia el futuro. Entonces eh, habíamos visto que el reduccionismo trata de aislar y simplificar para poder decir y esto es efectivo para problemas de espacio estacionario. ¿Por qué? Pues porque si el problema no está cambiando, una vez que yo encuentre la solución, pues ya acabo Pero como estamos viendo en la clase pasada si tenemos eh, bueno hay, hay límites para espacios muy grandes digamos con más eh, estados que átomos en el universo por tanto es muy, muy fácil generar eh, ese tipo de, de sistemas simplemente eh, pues no sé yo creo que hay algo así como 10 al 80 átomos del universo que es un método y con un 80 eh, con, con 80 ceros pero después eh, pues nuestro genoma tiene unos 26.000 mil genes ¿vale? para la baja hace algunas veces se crea que eran 100 000, después 30.000, ahorita ya vamos a 26.000, mil, o sea es la devaluación del genoma entonces eh, hagamos una super simplificación y, y asumamos que eh, nuestros genes pueden tener solo dos estados prendidos y ap o apagados Prendidos quiere decir que van a estar eh, produciendo una proteína y apagados que no van a estar produciendo. Eh, y, y digamos, esto es una simplificación porque hay genes que pueden tener más de un comportamiento, entonces eh, pueden estar medio activados y van a producir una proteína en concentraciones no tan altas como si están completamente activados, pero bueno, <coughs> bueno, simplifiquemos todo. Entonces, ¿cuáles son todas las? posibles combinaciones de, de, de genes como eh, ustedes tenemos 26.000 va a ser 2 no son 26.000 entonces es mucho más grande que entonces simplemente no hay tiempo en el universo para ah. explorar todas las posibles combinaciones de estos genes eh, entonces pues, quiere decir que la evolución tiene que eh, utilizar ciertas propiedades de su espacio de búsqueda para encontrar soluciones sin eh, de manera exhaustiva encontrar eh, digamos, un, un óptimo. Y, y bueno, vamos a ver más en detalle esto cuando vemos robustez: qué, qué propiedades tienen estos espacios biológicos que, que permiten a la evolución encontrar soluciones en espacios tan grandes. Y, y por otro lado están los espacios no estacionarios que están cambiando. Eh, constantemente ¿no? y entonces pues esto limita la, la, la predicción y eh, para complementarla con la adaptación entonces, eh, entonces habíamos mencionado tantito que, que el, a fines del siglo XIX eh, este Concaré eh, había propuesto una, una solución al problema de tres cuerpos y no es tanto una solución sino demostró que no tiene una solución exacta y esto ya, uh, por ahí de los 1950 eh, se llamó eh, caos determinista. Y bueno, pues vamos a ver eh, más en detalle el caos determinista. Pero, brevemente, eh, se da cuando tenemos una dinámica que es eh, determinista, pero no es previsible. No, pues, intuitivamente, uno diría no si algo es determinista, pues, no hay ningún tipo de aleatoriedad, que pues, lo puedes predecir. Eh, sin embargo, la falta de prioridad se, se da por falta de precisión y esto también se conoce como no sensibilidad sé a condiciones iniciales. Y bueno, hay... Eh, bueno, como es un ejemplo, en valores, bueno, la eh, Y bueno, yo podría sugerir que el caos indica un cambio de paradigma científico. Sin embargo, eh, alguien puede decir, bueno, pero es que esa falta de pre predicción solo la tienes en la práctica en teoría si tu tuvieses una eh, precisión infinita, pues sí vas a poder predecir todo ¿no? eh, entonces pues es casi casi un, un defecto de tus computadoras que, que no tienen una cinta infinita como, como la máquina de teoría pero en teoría, sí pues, si el, el, el caos es predecible eh, y los límites solo están en la práctica ¿no? y además pues hay técnicas de control de caos eh, como el teorema de la sombra que, que nos permiten empujar a un sistema caótico hacia una trayectoria deseada. Entonces, eh, aunque no podamos eh, predecir eh, a un sistema caótico, podemos forzar un sistema caótico para, para que siga una trayectoria que, que nosotros definamos. Pero bueno... Eh, por ahí en mediados de los 80 pues, eh, se empezó a, a llamar por el nombre de complejidad eh, pues el estudio de, de en estudios interdisciplinares de muchos sistemas. Me quedé con una duda de lo anterior. Sí. ¿Eso que decía significaría que las computadoras pueden hacer cosas no predecibles? ¿O que como tienen memoria punta no se puede hacer algo así? Eh, no, esto es, esto es previsible en, en, la, en teoría. No, pero lo que decías que de cosas este, determinísticas se pueden hacer cosas impredecibles, imprevisibles, ¿Imprevisible, sí. imprevisibles. Las computadoras entonces podrías hacer en teoría un programa que no se pueda predecir, un comportamiento imprevisible. Ahorita les muestro un, <risa> un ejemplo de eso. Sí. La respuesta es sí. Ahorita les muestro un... un ejemplo de eso. Y, y no es previsible porque tú no sabes qué es lo que va a salir sino es por irreducibilidad computacional, es el sentido que tú no sabes qué va a salir hasta que ya te salió. Ya que te salió, como es determinista, pues sabes que del mismo estado vas a llegar al mismo estado. Entonces, pues sí. Y eso también porque es cerrado. Si tienes un sistema que internamente es determinista pero es abierto, pues eso ya tiene todavía mayor complejidad, porque no sabes exactamente cuándo y cómo van a interactuar entonces la, la complejidad pues hay docenas de, de definiciones y medidas eh, de complejidad, hay complejidad algorítmica, complejidad eh, de ecosistemas hay complejidad social, hay complejidad espacial, hay complejidad de imágenes y, pero bueno, para, para empezar a familiarizarnos con el concepto vámonos a la etimología, viene de los complejos, que quiere decir entretejido entonces eh, es, es algo difícil de separar eh, en sánscrito eh, sánscrito eh, se dice tantra eh, es precisamente entre el regino entonces eh, las ciencias de la complejidad son ciencias tantricas si sí. ¿Sí alguien les pregunta bueno, ¿qué es no soy, no soy, no soy, no soy ciencia okay. entonces eh, esta separación es difícil de hacer por las interacciones, entonces estas interacciones son relevantes, ¿por qué? Entonces, como estas interacciones lo están generando informaciones nuevas, pues el método tradicional que es reduccionista, no es adecuado para poder estudiar estos sistemas ¿por qué? porque eh, si estas interacciones son relevantes, el método reduccionista que solamente trata de aislar y simplificar para poder predecir, pues no va a incluir a estas interacciones si las interacciones me determinan el futuro sistema pues reduccionismo no pues me va a dar esa información entonces pues ejemplos de sistemas complejos son células donde tenemos eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que compone una célula? Pues son muchas moléculas, eh, pero sin embargo decimos que las células están vivas. Pero ¿de dónde viene esta vida si las moléculas no están, eh, no están vivas? Entonces, eh, el produccionismo, pues, al, al no fijarse en las interacciones, pues trata de reducir, por ejemplo, las leyes de la biología, las leyes de la química, las leyes de la química, y la, de la física. Y así, eh, sin embargo, ¿dónde está esa vida? Bueno, si no está en las moléculas, si no está en la física, ¿de dónde sale la vida en la biología? Y es precisamente en las interacciones, en la organización. Entonces, si yo estuve de, de, de manera aislada de la molécula, no me van a decir si están adentro de una célula o qué función tienen relación con otras moléculas, o si están, eh, eh, pues no sé, en un tubo de ensayo. Eh, pues no sé, esto me recuerda a un, un, un experimento mental imagínense se agarran toda la biodiversidad de, de, la, de la biosfera vamos una licuadora gigante con un máximo que van a tener, van a tener la misma diversidad molecular por cierto tiempo pero como si pierde la estructura de, de los ser, seres y organismos sistemas que producen esas moléculas orgánicas pues van a decaer muy rápido entonces pues al principio sí, en tu batido tienes un, una diversidad molecular eh, como la que hay en la biosfera, pero esa se pierde muy rápido porque son los sistemas vivos los que están manteniendo eh, esa diversidad, son los que producen esas moléculas, entonces esas moléculas dependen de la organización de los ecosistemas que permiten que los organismos puedan sobrevivir. Entonces, eh, si no nos fijamos en las interacciones entre moléculas, pues no vamos a poder entender de dónde vienen eh, la, las propiedades que describimos como vida, como vida en las células en los, los cerebros algo similar se da con los pues, cerebros están formados de neuronas, de neurotransmisores eh, y pues decimos que ahí en los cerebros son capaces de pensamiento, de razonamiento, de memoria de emociones de, de imaginación, de sueños eh, pero pues obviamente si uno... Es, se ven ve el microscopio y las neuronas pues, no están los sueños ¿no? <risa> eh, entonces ¿dónde están los sueños? Eh, pues creo que no están en la virtud ni en el Dios, sino que están en las interacciones entre las neuronas y lo mismo con, con todos los sistemas complejos nosotros no podemos eh, entender cuál es el funcionamiento del sistema si no estudiamos las interacciones de sus componentes entonces, en ciudades, en internet, en el mercado de valores en de insectos, en biosferas en sistemas las interacciones nos generan información y en algunos casos variables nuevas que no están en las condiciones iniciales entonces esto genera otra fuente de imprevisibilidad que digamos, no es por falta de, de conocimiento, ¿no? es una propiedad inherente de los sistemas complejos lo cual limita la especificación del sistema ¿no? si, si recuerdan, no sé en, física de la prepa nos enseñan que pues, a partir de condiciones iniciales y de frontera pues, tú puedes predecir el, el futuro de los sistemas. Sin embargo, no está todo preespecificado a partir de condiciones iniciales, porque la, las interacciones conforme se va desarrollando el sistema eh, te van generando información nueva. Es como si quisiéramos predecir la evolución de la biosfera eh, a partir del estado de la Tierra hace mil millones de años pues, no es posible porque las interacciones que se han ido dando han generado organizaciones nuevas que no estaban antes y esas organizaciones pues finalmente generan leyes entonces las leyes de la biología no estaban especificadas en la física pues, una vez que ya pues surgió la vida y si evolucionó ya podemos decir, ah pues funciona así y así, pero no lo podríamos haber dicho antes de que surgiera. Y, y pues bueno, esto precisamente nos genera espacios relacionados. ¿no? Y lo se fijan es eh, en, en, todo, en todos los dominios vamos a encontrar este tipo de complejidad. Y, y bueno, tal vez algunos de ustedes. Porque, ya conoce conocer el juego de la vida okay. eh, entonces este juego de la vida es un automata celular quiere decir que tenemos regletas muy sencillas <coughs> tenemos una, una matriz una manita donde las celdas pueden tomar valores de 0 y 1 entonces el 0 uno representa una célula que está muerta y uno que está viva y me voy a fijar en los vecinos de una célula entonces si aquí hay uno, voy a contar a sus ocho vecinos cuántas células están vivas ¿no? entonces, eh, entonces imagínense que tenemos algo así entonces aquí cuántos, cuántos serían los vecinos entonces, pues en base a esa suma son las reglas de, de la evolución del sistema. Entonces, si, si en esta celda tengo un 1, entonces, eh, si la suma es... Eh, <coughs> vecinos y está contenta, está calentita y no pasa nada. Pero si tiene. si no, o sea, si la sumatoria es menor a dos o la sumatoria es mayor a tres, entonces se va a morir. Si hay pocos, imagínense que está muy solita, le da mucho frío, se va a morir. Si hay muchos vecinos, pues entonces hay poca comida y se vuelve. Y si hay una célula muerta, si la sumatoria es igual a tres, entonces van a ser una nueva, se juntan eh, tres células y generan una, una nueva. Y digamos, si, si, son, si es un número distinto a tres, no pasa nada, se, se, se queda la misma regla a todas las células y luego caso. pasa entonces, si se fijan, esto es determinista porque la de es la son, la son reglas muy sencillas entonces uno podría decir bueno, ¿qué, qué es lo que va a salir y, y es un ejemplo de un sistema donde uno no, no puede predecir qué es lo que va a salir antes de que, de que salga entonces, ¿qué, qué es lo que pasa si yo tengo una, una célula si sí, muere, sí, sí. porque no tiene vecinos. Y pues si yo tengo dos celdas, pues cada una tiene un vecino. Entonces, los dos sí, sí, sí. No pues se mueren Si yo tengo tres celdas... Sí, sí. Se forma una estructura oscilatoria, porque la, la del centro pues, tiene dos vecinos, entonces se mantiene viva, pero la de los extremos no más tiene un vecino, que es el del centro, entonces se muere. Pero, si le digan, esta tiene tres vecinos y esta tiene tres vecinos, entonces aquí se genera una nueva y esta se muere, ¿no? entonces es un patrón círculo. Después, a ver, damos cuatro evoluciona en un patrón estable porque cada uno tiene exactamente dos vecinos a ver si le ponemos ahí pues se, se multiplica a ver esto ya lo podemos acelerar si se fijan aquí empiezan a Parecen unas estructuras que se mueven en el espacio, se llaman deslizadores. Que, pues digamos, en aquí en las reglas uno dice: a ver si te encuentras cinco celditas así, pues van a empezar a mover en diagonal. Pero pues ahí están. Entonces, ¿dónde están? dónde están? Precisamente de las interacciones entre los componentes. Pero, Check. pero si no si a poner, no sé, sé. Sí, sí, sí, o sea es determinista pero es, es lo que decía antes de que salga ahorita les, les pongo un, un ejemplo ¿Es, es imposible determinar el sistema a partir de... no, hay, no hay atajos esa es la, la irreducibilidad computacional sí. entonces por ejemplo tenemos esta inicial con 7 celdas. Pues, pues, una regla bien sencilla un estado inicial bien sencillo pues ¿no? hay, que, hay que predecir cómo va a terminar no por lo menos eh, digamos, hay, hay cosas que se pueden predecir más o menos como, eh, finalmente bueno, no pero, pero ni siquiera o sea, ni, ni siquiera uno puede predecir si, si si se va a estabilizar o no digamos si uno asume también eh, fronteras infinitas porque te pueden salir deslizadores o no digo aquí sale un deslizador y, digamos aquí empieza la actividad empiezan a interactuar, hay muchas estructuras estables de distintos tipos o sea, hay todo un zoológico de, de criaturas porque también aparte de estos deslizadores luego hay otros que se los comen mm -hmm. eh, hay otros que generan deslizadores Entonces, pues digamos aquí, estos patrones de actividad pues es muy rica. Entonces, a partir de, de las siete celdas iniciales pues sería muy, muy difícil de, de predecir. Bueno, imposible, ¿no? Digamos, no, no hay atajos. Esto es una galería de, de naves espaciales. Son estructuras de distintos tipos que se mueven a distintas velocidades. Unas, unas se, se mueven vertical o horizontalmente, otras en diagonal. Aquí tenemos unas naves espaciales que empiezan a, a disparar deslizadores y los deslizadores al interactuar generan pistolas de deslizadores los cuales generan deslizadores que usan una pistola de deslizadores eh, en este programa en Goli está en SourceForge se, se lo pueden bajar también el código entonces eh, para, para jugar trae aquí un montón de de ejemplos no solo con el juego de la vida, sino con otros autómatas similares. Eh, tiene ejemplos de, de sistemas eh, autorreproducibles. Digamos, un sistema que se construye una copia de sí mismo. Y finalmente. estructura que funciona como memoria y pues después eh, con los deslizadores interactuando se pueden hacer eh, computaciones, pues hay cables para transmitir información y básicamente pues se ha probado, probado. Que, que en el juego de la vida se puede implementar una, una mm -hmm. computadora universal. Entonces cualquier función computable es... Computable de David. Entonces, si yo les doy esas reglas, les pregunto: ¿se puede construir una computadora universal ahí? Pues, esa es la demostración de que. Perdón? se puede.? Que como puedo simular la No, no, no. no eh, o sea, la, la demostración es que, que, puede, que puedes construir una. ¿Cómo ¿No es que este computador es eh, irreducible? Eh, no está probado, es una conjetura ¿no? Pero pues, es básicamente decir, eh, bueno, yo todavía estoy esto, tú dime si puedes calcular una computadora universal y cómo. Y como para hacerlo necesitas todas estas estructuras de deslizadores, eh, digamos pistolas de utilizadores y demás otra solución es como como psp psp realmente no no no el, el, el, el, el, el es np uh -huh. si es polinomial o no polinomial no entonces tiene, tiene que ver con la con la complejidad si se fijan por acá estaba mandando una señal y luego interactuó acá le llevo otra señal entonces es sí, porque sí, sí, no hay eh, está un poco relacionado con la aleatoriedad de las cadenas entonces el, este chatting define una cadena bueno más bien define la complejidad de una cadena de bits como la, el programa más corto, o sea, el programa más corto que puede producir esa cadena, entonces eh, intuitivamente una cadena aleatoria es la que no puede comprimirse, eh, sin embargo este ti mismo probó que no puedes probar que una cadena es aleatoria porque no puedes probar que un programa es mínimo, entonces de manera similar tú no puedes probar que, un, eh, que, que ningún sistema computacional es irreducible teóricamente, en la práctica pues ahí está lo ¿no? <risa> reduce, entonces es no eh, es una prueba teórica sino estamos trabajando con este que los instituciones están trabajando experimentalmente de su ah, momento tal un enlace entre la complejidad en el tiempo y no, la no. complejidad este respectiva, sí sí lo, lo que está haciendo Héctor es eh, pues, pues se fija en todas las máquinas de Turing posibles y entonces eso como que te da cierta base para comparar la compresibilidad de distintas cadenas ¿eh? entonces eso ya te permite comparar la complejidad de, de distintos tipos eh, pero digo, eso está muy bien porque como que ya te pone un marco de referencia que es práctico, no es teórico, es práctico eh, y precisamente lo compara con cadenas de, de bits generadas por, por imágenes, por secuencias encontradas en internet y, y digamos la distribución de bits eh, se asemeja mucho. Entonces eh, lo, lo que sí se puede hacer es, o sea, tú, tú le sabes a eso, este tipo de sistemas y pues te va a salir que aunque probablemente sí le puedes comprimir, digamos, eh, ya que encuentras una regularidad, por ejemplo, un deslizador, pues puedes hacer reemplazos. Ah, pues si te encuentras un deslizador, en vez de fijarte en, en las celdas, pues te vas a una escala mayor. Pero, digamos, es, o sea, es, es, sí se puede cumplir, pero es muy poquito. ¿no? Sí, sí, sí, sí es de la... ¿no? sí. Y, y también como que ya estás con, utilizando conocimiento a posteriori de que ya desarrollaste el sistema. Entonces, nada más déjenme les pues, muestro... <tose> juego de la vida, ¿sí? <risa> eso no tiene caso Entonces, pues ahí se está implementando el juego de la vida, el juego de la vida. Entonces, sí. Sí. Sí. Pues, <coughs> bueno, eh, yo les doy las reglas y a ver? se puede, <risa> Se a hacer. Eso, no? eh, pues una vez que, que, que se hizo. Pues ya es muy claro, pero antes de que se haga eso digamos, uno no puede decir si sí o sí, sí, sí, no entonces ahorita vamos a ver un ejemplo todavía más sencillo, que son automatas celulares elementales okay. y simplemente especifico si es esto cuál va a ser esto entonces pues puede ser algo así y aquí hay 8 columnas entonces hay 2 a la 8 posibles combinaciones 256 reglas distintas entonces digamos hay 256 automatas celulares distintos uno con, con cada regla distinta eh, bueno se les llaman las reglas, entonces la regla 0 es 0, cero, puro 0, y van de las evas hasta las 255, que son puros 1. 255, bueno, simplemente se empieza a convertir estos dígitos eh, de base 2 a base 10, y es el número de la regla. Entonces, se pueden explorar exhaustivamente eh, esas 256 reglas. Y de hecho, solo hay 88 eh, clases de equivalencia distinta. ¿no? Porque <coughs> imagínense, pues, bueno, por ejemplo, este es el negativo de este. O pues, si aquí en vez de 0 yo le como unos voy a poner 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Pues va a tener el mismo comportamiento, pero en vez de 0 me sí. va a poner 1. ¿no? Eh, o también hay Comportamientos que se dan a la derecha y tienen su el espejo, no están a Y así. Entonces, solo hay 88 clases de equivalencia. Entonces, pues no sé si, si tengo puros, 255 puros unos, no importa con qué pieza, pues todo no va a ser uno. Sí. ¿La cita se pega o la no es cíclica? Eh, es cíclica, sí. Finita con fron, fronteras entonces bueno aquí yo le pongo la regla y aquí me, me pinta la, la tabla de verdad ¿no? entonces si es 1, 1, 1 va a ser 1 si es 1, 0, 1, va a ser 1 ¿no? y así no, entonces aquí 2 son 1 menos 0, 0, 0 entonces empiezo con, con una celda única acá arriba y lo dejo correr entonces pues, Sale algo muy, muy sencillo, ¿no? muy interesante. Que bueno, los que estuvieron aquí la semana pasada vieron que esto, eh, y, y, y, y si vieron el video de Stephen Walton, pues tal vez recuerdan que, que también mostró esto. Entonces, pues estos son patrones regulares. Entonces, pues, ¿qué, qué, qué más podrían surgir? Eh, vamos a ver la regla 90. empiezan a emerger estructuras sanidad este puede es verse como un, un triángulo de Sierpinski donde quitamos un triángulo le quitamos el centro entonces me quedan tres triángulos cada triángulo le quito el centro entonces me quedan nueve triángulos cada uno de esos nueve triángulos le quito el centro entonces me quedan 27 triángulos y así, Entonces es un tipo de fractal que me genera esta... <coughs> esta regla con una condición inicial muy sencilla. ¿no? Entonces, eh, en base a esta regla, si a una condición inicial un solo uno, ¿cómo yo puedo predecir que me va a salir un fracaso? Eh, una vez que, que ya lo cogí muchas veces, pues sí, ya sé que, que me va a salir. También sé que pues, si las condiciones iniciales no son, eh, digo, son aleatorias, pues entonces me da un comportamiento saludo pues, aleatorio. las interacciones que se dan entre estas estructuras recursivas que están generando. Y bueno, aquí la, la regla 22 es otro ejemplo de estructuras anidadas. Y por ejemplo está la regla 30 que es una regla muy sencilla empiezo con una condición inicial muy bien definida y pues empieza a aparecer ahí algunas estructuras como no sé si se notan por ahí unos triangulitos negros también unas banditas sin embargo pues no, no parece haber un, un patrón que se repita digamos por mucho tiempo ¿no? empiezo a ver no podría ver Ciertos patrones como, como este, ¿no? O este tipo de este triángulo se repite mucho, pero pues uno no sabe exactamente dónde va a caer. Entonces, este tipo de reglas son pseudo pues, aleatorias en el sentido de que pues uno, uno se agarra una columna de ceros y unos y pues es eh, un muy buen generador de aleatorios, la matemática usa esta, este conta celular para generar los números aleatorios. Digo, también si uno se toma un arreglo, no sé, de unos 10.000 o 20.000 pues casi casi te aseguras que no hay tiempo en el universo para que llegue a un atractor. Digo, porque estos son sistemas finitos y deterministas, entonces tarde o temprano van a repetir un estado. Pero, como no, pues aquí creo que son 200, ¿no? entonces tienes 2 a la 200 estados. y aquí a que se repite un estado, pues ya, ya no siguen los viejos. ¿Hay alguno que la hace como el tuyo? ¿Perdón? ¿Hay alguno que la vea? de las Eh Sí. Bueno, eh, no, no. una conjetura de, de Wolfram es, se llama el principio de experiencia computacional que dice que estos programas simples o convergen muy rápido a, a un atractor o son capaces de computación universal ¿El principio de, de equ equivalencia computacional o eh... y, y bueno aquí también muchas veces depende de las condiciones iniciales ¿no? porque por ejemplo esta, esta regla ca caótica o, o la regla 110 tú empiezas con puros ceros te o no sé vamos o a explorar ¿Qué, ¿qué es lo que pasa si, si empiezas con puros 1 no pasa nada entonces pues ya, convergen <ríe> eh, no. con, con puros ceros tampoco no pasa nada sí, está saturada necesita cierta interacción eh... a ver pues no sé, la, la regla 1, pues vamos a comprar con un ratón, ¿no? y, y aunque sea aleatorio, pues se repite. Bueno, ah, no. Entonces, pues, digamos, esta regla sí es predecible. <risa> por esta, ¿no? Son cuatro meses Este es un poco más complejo, pero aún así es. Este también. Este. También. Pero bueno, la, la regla más estudiada de estos celulares es la regla 110. Entonces, empezamos si con un cuadrito prendido a propagar. <coughs> empezamos a detectar aquí también estructuras que persisten en el tiempo, que también se van deslizando, entonces por ejemplo hay una, hay otra, esta es otra, y empiezan a interactuar. Entonces por ejemplo, si se fijan, esta viendo por acá, con este y este es lo se mueve tantito ¿no? ¿El, el, el Ah, no, perdón, este es, este es 8. Este es otro, este es otro entonces, este no pasa nada, pero este lo no transforma. se destruye este, después acá interactúa con este, genera este otro, acá interactúa con este. Por allá van unos nuevos y, digamos, aquí este, este fondo regular se conoce como Ether, porque no, no afecta a los deslizadores, los deslizadores no, no lo afectan, entonces, eh, digamos, es como un que no, no son ceros sino son unos es, es un patrón que, que por ejemplo estos utilizadores acá colisionan y se destruyen acá en esta colisión se, se genera uno nuevo que, que va que se traslación es, que es tras, vertical este interactúa con este y por la fase en la que choca eh, bueno, en la que colisiona eh, no, no le hace nada pero ahora viene otro igual colisiona en otra fase y, y ahí a la forma. y pues ahora va a chocar con este otro pero también hay no sé, como 20 tipos distintos de utilizadores y dependiendo de cómo interactúen, pues van a producir distintas estructuras. ¿no? Puede, puede ser que no haga nada, que, que se transformen, o que se aniquilen, <coughs> o que uno aniquile al otro. Entonces, eh, aquí ya se ven más, más bonitos, ¿no? quedan pocos deslizados. Vamos a dejarlo correr. Entonces, con estas estructuras... Eh, de hecho, este, este book que trabajaba para Wolfram eh, demostró que, que en esta regla también se puede construir una computadora universal. Entonces, eh, luego presentó este monseñor en el Instituto de Santa Fe y Wolfram lo demandó porque no le estaba pagando todo, todos sus derechos intelectuales eran de propiedad de, de Wolfram y vale. eh, Ya finalmente, para el año 2005, publicó en la revista de Wolfram la prueba. entonces pues Wolfram en su libro lo dice como que es mi idea y yo probé que este, así casi, casi yo le pagué entonces yo les sé eh, ya, ya estabilizó eso, lo sigue sí, uno pues, sí, no es, uno es, hay, de recargarse, no te parece, te voy a que como que está acá parece que esos dos ya no más quedó uno no, no, hay bastante producción no, ¿Sí? pero pareciera que ya es bastante. montón ¿Sí? con dos chiquitos así con ¿no? dos chiquitos así ¿Sí? Pero si tenemos una regla tan sí, sencillita podemos decir que <coughs> si es capaz o no de, de computación universal entonces pues es otro ejemplo que solo lo podemos decir a, a posteriori sí, yo no entiendo bien cuando te refieres a capacidad de computación de universal Perdón. yo no entiendo bien cuando te refieres a capacidad de computación de sí, que, que puedes programar una computación una computadora universal como la definiatoria eh, digamos una computadora que puede calcular cualquier función computable eh, pero sí, ¿cómo sea, llegas ahí? la máquina de Turing es bueno, si estas máquinas de Turing son capaces de computación universal no todas eh, de hecho bueno, eh, si hay, hay máquinas muy sencillas que son capaces de computación universal y hace poco se probó una una que parece ser que es la mínima la, la, mini, la, la más sencilla sí, con solo, no, pues sí, tres, solo sí, dos o tres símbolos eh, pero el, el, lo importante no es si, si aquí puedes construir una máquina de Turing sino más bien lo que se maneja o más bien lo que manejó este el Magic para demostrar esto es eh, una, eh, un formulario que, que se llama sistemas de etiquetados cíclicos y entonces una vez que pruebas que, okay, que bueno, es que tiene que ver más bien con máquinas de post no sé si alguien es familiar con máquinas de post, ¿De post? Pues son como máquinas de tweet, pero todavía más sencillitas eh, ahí, ahí no está más, está más seguro programarla fue de... <risa> digo porque a mí en la carrera el maestro nos puso a, a programar primero una máquina de post que pues es relativamente fácil tienes una cintura marca símbolos y, y no borras tienes una camiseta tienes seis reglas posibles que es eh, borra eh, borra sí, sí. a la derecha a la izquierda y compara y tienes tu programita y no me acuerdo que Es <coughs> entonces es sí, súper sencillo entonces eh, pues a ver implementa un, un sumador entonces es fácil ¿no? porque tienes dos números en base en base en base o 0 es 1, el 1 es 1 uno, uno. el 2 es 1-1-1. Uno, uno, uno. <risa> Entonces, el sumar es muy fácil, ¿no? Porque eh, asumas que empiezas en eh, la función 0, eh, recorres hasta que encuentras eh, un, un espacio en blanco, a ese le, le marcas un 1. Pues eso es igual que se llamar con el tubo y en ahí, ¿no? Sí. Eh, eh, es es, es <risa> sencillo. O sea, es, es una versión. Sub mucho más hacía de aquí sí. y este post le estaba pues, proponiendo las cosas en eh, es un programita que, eh, que si tienes digamos algo así 3 más 2 entonces empiezas aquí ves aquí hasta que encuentras un espacio aquí le marcas este te sigas hasta que encuentras otro espacio sí, pero... te regresas y borras este y, y te paras haces ah, otra otra instrucción para muy importante eh, la resta que está más difícil. Tienes que ir para allá por acá y cómo están quedando los negativos y si te paras o ¿vale? no. La multiplicación, la división, el máximo común, el título de mínimo común y eso ya son problemas de siempre de <risa> <risa> Bueno, entonces si, si implementas un sistema de etiqueta cíclico, eso ya es equivalente a una computadora universal entonces no tienes que ir directamente a la prueba de Trin sino que ya hay muchas pruebas que te llevan en esa dirección como que alcances el sistema de identidad cíclico y... bueno entonces regresando a, a la discusión eh, podemos preguntarnos si, si la complejidad en es un plan de paradigma científico en comparación con el reduccionismo, ¿por qué? Porque tenemos límites al reduccionismo tanto en teoría como en la práctica. O sea, el reduccionismo pues nos diría: pues tienes las reglas ¿no? del sistema, ya no necesitas más, vas a poder, como decía la Blas, vas a poder calcular el futuro del sistema. Lo que vemos es que en estos sistemas tan sencillos, pues el futuro del sistema se determina por cómo interactúan, aunque sean interacciones muy sencillas muy bien definidas esas interacciones me van a generar información que no está en las condiciones iniciales que ya no puedo reducir a las condiciones iniciales entonces al ignorar este tipo de interacciones no vamos a poder eh, enfrentar esta complejidad. Eh, y bueno, esto es precisamente la distribuida la, de la, la computación entonces, pues decir, ah, pues ya se entiende la ciencia vamos a por eh, Pero digo, por un lado, pues sí hay muchos sistemas a los que el reduccionismo aplica muy bien, y por otro lado tenemos la adaptación para complementar los aspectos de, de los sistemas y de los fenómenos que nos vamos a predecir. Y bueno, este, esto creo que también lo, lo, lo vimos el martes, pero quisiera repetirlo porque finalmente cuando describimos un fenómeno como, como complejo como simple esto no afecta al fenómeno en sí, sino simplemente a la descripción que tenemos de ese fenómeno que es la que determina nuestro lenguaje que también la estructura de nuestro mundo determina nuestro lenguaje no es que se nos ocurra eh, cualquier lenguaje y ese va a funcionar sino que en base a qué estructuras tanto de lenguaje como de, de conocimiento son más útiles esas son las que no eh, teniendo. Sin embargo, pues desde, desde Platón y desde antes eh, muchos han querido encontrar y, y todavía quieren encontrar una descripción verdadera del mundo. Yo, yo entiendo que la, la, la ciencia tradicional tiene, como que la misión implícita de encontrar las las verdaderas leyes del mundo para una vez que, que, que las tengamos, pues vamos a poder de controlar nuestro, nuestro entorno. sin embargo pues tenemos muchas descripciones del mundo y no tenemos verdades absolutas en contextuales. contextual bueno ahorita vamos a ver mejor a qué me refiero pero si no tenemos una descripción verdadera pues entonces en vez de tratar de pelearnos por eh, decidir si tu descripción es mejor que la mía vamos a, a tomar una decisión más pragmática y ver en qué, en qué situaciones uno es más útil que la otra entonces, eh, ya hemos visto eso. balón. ¿no? Eh, imagínense una esfera que es mitad blanca, mitad negra, pero solo la podemos ver desde una perspectiva. Entonces, pues, unos la van a ver negra, otros la van a ver blanca, mitad negra, mitad blanca. Entonces, yo les pregunto, ¿de qué color es el círculo? No sabemos qué es esfera, pero no un círculo. Pues, uno le va a decir que es negro, que es blanco, mitad y mitad. Y, finalmente no es que uno esté mal y otro esté bien, sino que bueno, a mí que uno esté bien y todos los demás estén mal, sino que cada quien la ve desde una perspectiva distinta. Entonces de una manera similar, si nosotros eh, describimos un fenómeno como complejo, pues no quiere decir que esa sea la verdad de ese fenómeno. sino Es una descripción de ese fenómeno que puede o no ser útil dependiendo del propósito de nuestra descripción. Entonces no sé, una célula es compleja Pues si la vemos desde esta perspectiva, pues sí. Pero puede haber otras perspectivas que pueden decir que no. ¿Por qué? Eh, bueno, la respuesta completa sería depende. Porque en ciertos contextos, digamos, como estamos viendo ahorita, nos fijamos en la riqueza de las interacciones, obviamente es compleja, mira cuántas interacciones hay y cómo estas interacciones producen el comportamiento de la célula. Pero pues, si yo modelo a la célula con el juego de la vida como una variable booleana, si no está muerta o no está viva, puedo decir, pues, es súper pues, sencilla, no, pues, no en dos estados. entonces en esa visión, en esa descripción, pues es, podemos decir que es sencilla. Y no es que una sea equivocada y otra sea correcta, sino que depende de qué es lo que nos interesa conocer de la célula, eh, el, el que nos va a ayudar a decidir cuál, cuál descripción va a ser más útil. Porque si nos interesa comprender precisamente cómo las interacciones de moleculares determinan el funcionamiento celular, pues obviamente nos va a... a dar más una descripción como de un sistema complejo que simplemente ver la variable ucraniana, porque esa variable ucraniana no nos da ningún tipo de información sobre las interacciones moleculares. Pero si nos interesa ver a una escala mayor cómo interactúan las células de un tejido para no sé, propagar cierto tipo de señales, pues entonces podría ser eh, redundante tener tanta información a nivel molecular. Digamos, es un poquito como el ejemplo del de, de juego de la vida. Eh, implementándose a sí mismo pues depende a qué escala nos queremos fijar el de de es si vamos a, a utilizar digamos, las reglas como ceros o unos, o ya nos vamos a agarrar cachotes de no sé, cientos o, o, o, o bueno, no, serían miles de células las que me representan una célula en escala mayor y si ya estamos en escala mayor, pues otra vez aplicamos la, las reglas eh, originales del juego de la vida entonces eh, depende mucho del, del contexto, depende mucho de la escala entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es esta adaptación de la cual ya hemos hablado tanto? Es, eh, la podemos definir como la habilidad de un sistema para cambiar el comportamiento que tiene de hacer una perturbación eh, el contraste de la predicción trata de actuar antes de una perturbación afecta el comportamiento de un sistema entonces eh... imagínense que es el tiempo y entonces digamos aquí me llega una perturbación eh con la predicción yo quisiera cambiar mi comportamiento antes de que llegue esa, esa perturbación ya sea para evitarla o para cambiar mi comportamiento antes de que llegue esa perturbación lo cual es deseable porque la perturbación puede destruir o dañar el sistema sin embargo como tenemos periodicidad limitada de manera inherente ¿no? por eh, límites cognitivos simplemente por, por, por la naturaleza de la complejidad Vamos a poder predecir todas las perturbaciones. Entonces es mejor si digamos, yo, yo quería predecir y no pude. ¿no? Llegó la perturbación, lo llegó antes de tiempo, ¿no? Yo de había que iba a llegar para acá. No pude responder de manera adecuada. Entonces, si yo me puedo adaptar, pues es simplemente cambiar de comportamiento digamos, de, de, después de esta perturbación para para ajustarme al cambio que, que haya hecho esto. Eh, visto así, la única diferencia entre predicción y adaptación es que la predicción se da antes de la perturbación y la, de, y la adaptación después. Es deseable tenerla antes, pero sabemos que no podemos tenerla. Entonces es mejor tener la posibilidad de adaptarse que no adaptarse. Y esto también está relacionado con la robustez, que, que es simplemente la, la capacidad de seguir funcionando a partir de perturbaciones, entonces por ejemplo una ropa es muy robusta porque uno le cambia sus variables medioambientales y no pasa nada, pero es un extremo de robustez y los sistemas que construimos <coughs> al igual que los sistemas vivos necesitan cierto grado de robustez pero también cierto grado de adaptabilidad entonces como los sistemas vivos están constantemente adaptándose a, a, a un medio ambiente cambiante podemos tomarlos de la ingeniería como inspiración para construir sistemas que también se pueden adaptar y, y básicamente los sistemas adaptativos van a estar buscando soluciones para problemas desconocidos entonces obviamente esto nos sirve para enfrentar espacios no estacionados y, y bueno eh, el, el método principal que vamos a en este curso es de la autoorganización. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es la autoorganización o qué es un sistema autoorganizante? Podemos decir que si los elementos de un sistema interactúan de forma tal que el, el, el patrón o el comportamiento del sistema es producto de esas interacciones, entonces podemos decir que el, el sistema se autoorganiza. Eh, y bueno, ejemplos de sistemas autoorganizantes son las, las ciudades. Son, son los mismos que vimos de sistemas complejos. Entonces, podrían decir, bueno, los casos son complejos o son Y Aquí, de nuevo, depende de la perspectiva que nos interesa. Eh, no es que el sistema sea, sino que más bien describimos al sistema como organizado o no. Eh, y, y esto depende de cuándo nos conviene describir los sistemas como organizados Y esto, eh, digamos, si nuestro sistema no está cambiando, si tenemos un espacio de una estación es un poco redundante hablar de autoorganización, porque no va a haber dinámica. Una vez que montamos una solución ya, ya terminamos. Sin embargo, para, para la ingeniería eh, puede ser bastante útil porque en vez de diseñar la solución a un problema, podemos diseñar los componentes de un sistema. De manera tal que por medio de sus interacciones estén constantemente buscando soluciones a un problema que no, necesite, no necesariamente vamos a definir. Entonces, esto nos sirve para los problemas que no, que no hemos definido por falta de conocimiento, porque no conocemos problemas y también nos va a servir para problemas que estén cambiando constantemente. Mm -hmm. En el momento en el que el problema cambia, sus componentes se, se ajustan, se, se adaptan. Entonces, la autoorganización es. Eh, una descripción de fenómenos bastante útil para construir sistemas adaptativos. Y e bueno, ejemplos hay albúmenes de peces, rodadas de aves, perdón, Pero digo, se, se usan eh, mecanismos similares, no sé, por ejemplo, las batallas del Señor de los Anguillos, por pues así se, se crean unos similares, ¿no? Cada, cada eh, individuo tiene su comportamiento individual, toma en cuenta de sus vecinos y pues se generan así o van marchando miles de, de soldados. Aquí uno le puede mover los parámetros. en el modelo y lo que, que puedan jugar entonces tenemos probadas aquí tenemos que el, el grupo de flamingos parece un flamingotes aquí están sus compañeros del semestre pasado cebras y bueno también el no solo en sistemas vivos se, se, se puede eh, describir autorización también en, en sistemas inorgánicos eh, no sé, alguien encuentra la forma esta? ¿O qué? Sí. Es, eh, en esta de esta si es una meta del río Colorado bajar la manera eh, de estos patrones ¿no? que son muy similares a capilares o árboles es un y por eso lo vamos a ver más en detalle en otra clase, pero se los quiero mostrar como un ejemplito de la organización aplicada. Eh, básicamente lo que trata de hacer es eh, sincronizar los semáforos para la velocidad esperada de los coches. Entonces, por ejemplo, si fijan, los coches que vienen aquí no se detienen porque se les va poniendo el siga a la misma velocidad a la que se están moviendo. Y esto sucede para todos los que van hacia abajo, para todos los que van hacia la derecha. Pero matemáticamente esto no se puede hacer para más de dos direcciones. Eh, bueno para situaciones realistas para eh, casi casi si manipulas todo muy bien siempre puedes hacer para cuatro direcciones pues tiene que ser todo sin un detalle digamos en la práctica solo se puede separar dos direcciones entonces esto hace que, que las demás direcciones como esta pues se, se estén parando constantemente entonces eh, digamos este método es mejor que no tener nada, y también funciona en ciudades radiales donde la gente vive en la periferia, trabaja en el centro. En la mañana sincroniza la ola verde hacia el centro, en la tarde hacia la periferia. Pero si en ciudades como la nuestra, donde hay tráfico en todas direcciones a todas horas. Pues, pues, no. pues, pues, si, si te toca eh, el aula verde eh, en la dirección contraria, pero ya te enojaste. Y además pues esto sucede constantemente en todas las avenidas de, de doble sentido. Y, y no solo eso, sino que si la velocidad es esperada es menor, eh, perdón, si la velocidad actual es menor a la esperada, pues esto se puede dar simplemente porque hay demasiados coches, pues entonces no pueden ir tan rápido como los semáforos esperan, pues entonces ya no pueden ir sin detenerse los vehículos y esto ni siquiera si, si le ponemos ahí unos sensores y dicen, ah pues hay tantos coches entonces espero <coughs> para que vayan a tal velocidad entonces voy a ajustar la velocidad de la verde a esa velocidad porque no es una velocidad constante sino que se están parando y deteniendo como se están parando y deteniendo pues no, no sé exactamente cuándo van a llegar a las intersecciones Pues esas colas empiezan a crecer y empiezan a, a bloquear. Y bueno, aquí ya se hizo un mundo. que le permiten responder a, a la situación actual simplemente le dan preferencia a, a la calle con mayor demanda cuando hay demasiada demanda a la calle con mayor espacio o la con espacio y pues entonces pueden coordinar todas las direcciones de manera adaptativa independientemente de las condiciones iniciales entonces es, es un problema, la combinación de semáforos es un problema exponencialmente completo esto quiere decir que es todavía más difícil que NP eh, y sin embargo para bajas densidades para cualquier función <coughs> inicial se pues, encuentra una solución por medio de las interacciones ni siquiera se necesitan comunicar los semáforos para encontrar esto entonces si le subimos a, a la densidad donde ya se se colapsaba la ciudad o la verde y no solo no se colapsa sino que eh, tiene un desempeño óptimo eh, óptimo para esta densidad lo cual quiere decir que todas las intersecciones se están utilizando constantemente entonces es la, la máxima capacidad que tiene la ciudad en la que se está usando pues obviamente como hay demasiados coches se tienen que detener no hay suficiente espacio para que todos se muevan eh, sin, sin fricción, pero pues es, eh, teóricamente uno puede demostrar que uno no puede hacer eso. Uno no puede hacer algún mejor Ese modo se puede recuperar de un, una falla, por ejemplo, puede un coche y una cosa. ¿Sí? O sea, quita Sí, porque como tiene sensores cada intersección, eh, si se bloquea una calle, a esa calle ya no le das el sí. Entonces, eh, ya no, no se te propaga. Entonces, pues es una densidad ya más bien nacional, no cuando y Y entonces, pues ya eh, los coches si se mueven los pinta de azul y si, si están detenidos los pinta de amarillo parece ser que por se es, es, están moviendo hacia acá pero aquí el sentido de las calles es esta calle va hacia acá pero lo que se está moviendo lo que vemos con que se está moviendo son más bien los espacios que se juntan grupos de espacios y después se mueven en la dirección opuesta a los coches y los espacios también se coordinan de manera tal que digamos, cruzan eh, sin interferir entonces, aunque pues, okay. en efecto la velocidad es muy baja, porque casi todos los coches están detenidos, no, no se hacer el sistema. Entonces eso lo veremos en, en algunas clases más, los detalles. También está aplicado a transporte público, a burocracias. Entonces ya para concluir, pues el mundo no es predecible. Eh, ¿Por qué? Porque las interacciones nos pues, generan información nueva. Y también podemos decir que la complejidad no es que sea una, una nueva rama de la ciencia tradicional, o sea, así como tenemos biología, física, química, que eh, la complejidad sea un, una nueva ciencia y que estudie cierto tipo de fenómenos complejos. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos son complejos. Es como, eh, uno de mis colegas, si Luciano dice, es como si tuvieras una ciencia de las cosas rojas. Es, es, es demasiado ambigua para ser útil. Sin embargo, no es que. O sea, hay un estudio científico de la complejidad, pero no es una ciencia eh, como una rama de la ciencia, sino yo lo veo más bien como una nueva manera de hacer ciencia, que no reemplaza a eh, la manera tradicional, sino que la complementa. Y de manera similar, la adaptación no reemplaza, sino que complementa a la predicción. Y pues vamos a estar viendo la programación como un método para, para construir sistemas adaptativos. ¿Por eh, okay. qué? Si nuestro sistema está preparado para enfrentarse a, a lo desconocido, a, a las situaciones nuevas, pues eso va, va a enfrentar mejor a su ambiente. Eh, aprovecho para pasarles un anuncio, en eh, fines de octubre vamos a tener el segundo congreso mexicano de estudios de la complejidad, el en el auditorio, el que tiene el modelo de fuego, el coronatario de modalidades, eh, es de la página del Congreso. Eh, si quieren una conferencia, se puede hasta el 7 de septiembre y postres o solo participación hasta el 14 de septiembre. Entonces, pues, a quien me interese, eh, ahí está. Después, vamos a, a ver el caso determinista. Eh, la primera tarea para subir a la, a la página del curso eh, para el jueves. Por favor suban tres ejemplos de sistemas complejos. Eh, no solo pongan, ah, pues célula neuronal y de hormigas, eh, hormiga, sí. sino que por favor expliquen qué es lo que hace esos sistemas complejos, o mejor dicho, eh, qué es lo que hace útil describir esos fenómenos como complejos. ¿Para qué nos sirve describir esos sistemas como complejos? Y aquí hay, eh, les conviene hacerlo lo antes posible, porque en el momento en el que se metan al sitio, eh, bueno, no se, no se vale repetir ejemplos de sus compañeros. Entonces, cuando ya vayan a subir sus ejemplos, antes tienen que checar que sus compañeros no puesto los eh, Entonces, mientras antes los pongan, pues van a tener que revisar menos, menos tareas de sus compañeros. Pero entonces no tienen que revisar las tareas de sus compañeros para el martes y opinar y decir... Bueno, sí me parece que, que este ejemplo es un no sistema complejo, estoy de acuerdo, eh, bueno estoy de acuerdo. Pero ¿en qué sentido decir de qué no sirve? Porque, ¿de qué me sirve que las hormigas sea compleja si una pregunta de Sí, bueno. Sí, sí, sí. sí, sí buena pregunta. Eh, me pueden dejar a nivel de, de por qué por qué podemos decir que ese sistema es complejo. Y ahí ya va a quedar implícito el eh, que me sirve. <risa> o sea, si, si uno dice, ah, pues es que las colonias dormidas son un sistema complejo porque no tienen un líder, se comunican a través de feromonas por, por medio de su medio ambiente, y esto se conoce como bla. La, la, la. entonces, pues ahí ya queda implícito que es útil precisamente para entender las interacciones de las hormigas que generan eh, su toma de decisiones colectiva eh, ah, y también no, no, no se inspiren demasiado, eh, traten de limitar, por ejemplo, a, a ¿Qué envádes. Eh, gracias, Paloma. ¿Y cuántos formatos? Es lo más cómodo. Si, si ya quieren verse muy elegantes si y hacer un debate, pueden subir el PDF como al punto. Ahorita les enseño cómo. Eh, vayan a jugando con el logo. Y, que les enseño cómo se hace esto. Entonces, ah, y hay otra tarea... que también Sí, eso sería para el martes. O sea, porque damos chance de que, que todos suban sus tareas para el jueves y las vamos a discutir el martes. Entonces, se meten a la, a la página del curso quitan las transparencias o si quieren chingar al rato pongo el adiós aquí eh, están las tareas entonces le pican aquí a tarea de complejidad aquí está explicada la tarea y entonces eh, aquí le ponen eh, agregar página hijo bueno ya tiene que haber registrado su, su nombre de, de usuario y demás ¿no? Eh, y como título le, le ponen por favor su nombre ya ah, y también cuando creen sus, sus usuarios por favor, suban una foto eh, para que puedan <risa> identificar quién, quién es quién okay. relaciono nombres con, con rostros eh, y, aquí, y aquí pueden poner el, el texto eh, aquí pueden formatear todo eh, o también pueden eh, adjuntar estos archivos eh, como ven archivos en Word no son permitidos el de... <risa> <risa> bueno son, son ampliamente de, de, de recomendados eh, listo entonces nos vemos en eh, Thank mm -hmm. you.